Ay, ay, ay. Bestia loca, calma, quieta, recupera la cabeza ah. No hay nadie tan terca. Dinero en el sobrecuartado, que no se me vaya de mano Tú tranqui, me estoy ubicando se viste lo tengo apartado pienso doble por eso es que canto va a dejarlo en el aire anotado lo notaste cayó demasiado y no preguntes te me has asustado estoy pensando en todo ese descaro te lo juro lo tengo clavado mucha peli muy poco trabajo traigo oro lo tengo amarrado uno tirando de varios contactos todos los pico en mi cuarto encerrado pa sacar un diamante en el barro como no <tose> lo mantengo callado pa que ellos vean quién es la corre, quién es la que lleva la correa? ay, y es que no hay nadie tan, no hay nadie tan terca. bestia loca, calma, quieta, recupera la cabeza, nadie tanto, nadie, bestia loca, calma, quieta, recupera la cabeza, no hay nadie tan terca. ay. Tiro de varios carros, kilos de magia carigo, tensión en el cuerpo flaco, como poco fumón de vez en cuando, pa bajar el tono. Si hay que saber hacer de todo, tú y lo trago. No me da el tiktok, pa parar a pensarlo, y no me da el reloj, pa salir en tu colabo básico, casi que no. Mi flow de pájaro pa'l micrófono lo guardo y pa' que ellos vean quién es la que lleva la correa. Oh, oh, oh. Y es que no hay nadie tan, no hay nadie tan terca. Como no duele, ya se nota, barro carcao en las botas de andar por donde no toca, estoy en no Encadenar la silla, me calmo con canela. Ya no me queda grana, prendo fuego a la que queda ahí. Pa' que ellos vean quién es la que lleva la correa. Oh, oh, oh. Y es que no hay nadie tan, no hay nadie tan cerca. Bestia loca, calma, quieta, recupera la cabeza. Oh. Bestia loca, calma, quieta, recupera la cabeza. Oh.